Bueno, ya después de haber aluido, ya avance un poco, ¿no? Eh, aquí arriba están los azules. Entonces lo vamos a quedar así porque aquí está blanco. Entonces pasa el mini en el azul. ¿Ya? Después tienes dos siliabas. Tienes que verificar cuál va a cruzar bien. Este no es, porque ves, está mal. Entonces, esta es la segunda que se hay que cruzar. Siempre se verifica. ¿Ya? Y ahí pasamos. Esto se va a quedar por dentro. Aquí hay un hilo que se escapó. vamos a corregir. Ya. Okay. Ok. Si regresa al azul porque vamos a pasar dos veces, como siempre hemos pasado dos, dos, pasamos dos, dos ya, y ves lo pasamos al azul ya está y ahora se si inversa con la primera ley de agua cuando es, no es una, es una, otra una, otra, y si verifica si el agua está bueno acá, sí el ojo está bien ya son dos azules pasados. Ves que atrás queda blanco. Ya. Entonces ahora vamos a dibujar, alzar el blanco arriba. Blanco arriba es esta y de agua. Ahí lo cruzamos. Hacemos un chip acá. Y lo aseguramos con el hilo. Bueno, aquí ha habido errores. ¿eh? Vamos a tratar de corregir. Por filmar, ya me equivoqué. Ya, entonces lo paramos así. Ya, ya está. Ya, y se levanta. Como esta la última, eso es, esta más debe ser. Verificando que el cruce está bueno. Sí, el cruce está bueno. La pasamos. Esta idea se queda por dentro, no se ve. Y ahora volvemos a alzar el blanco. Se lo pasa otra vez. Se alza la otra de agua. Debe ser esa. Verificamos. Tal vez me equivoco. O oh, no. Me estoy equivocando. Ya. ¿Ve? Así se ve que el hilo cruza bien hacia adentro. Ya está. Y ahora, ¿qué hacemos? Regresamos al azul. El azul tiene su tojoro. También tienes un agua más. Pero ya, lo pasamos. un acá. Ya, todo azul. Lo pasamos al azul. Igual la otra ese Ahora, divisa la segunda. Es que es bueno... Verificamos. A propósito, voy a verificar esto. Se ve que cruzarían La pasó. Vuelvo a levantar el azul. Y ahora me toca esta idea de agua verificamos, ahí está, pues está bueno, se ve que lo atrapa bien al borde, mira, ya, y esto ya vas haciendo, ya, para dibujar, por ejemplo, si quieres hacer dibujos en el azul, ya, solamente inversas el hilo que quieres, Inversar y pasas igual así de aguas y así vas marcando un punto. Ya, pero primero practica así. Ahora paso el de agua blanco. Así nomás, sin film Ya Ese es un guachito que va a servir para un chumpi Ya lo tienes